Hola amigos del canal, hoy vamos a probar este juego que espero que, que os guste porque resulta que lo he grabado dos veces pero la primera parte no se me ha grabado y luego como tenía la partida guardada pues se ha guardado en el emulador pues ha salido entonces pues vamos a probar algunas cosillas porque estáis es a poder antes de que vean el final que resulta que lo grababa antes que el principio, así que venga, vamos a ver el Ultraman el juego comienza en la que cae un alien, un alien, un big alien a la tierra y lo va infectando todo entonces pues ahí empieza nuestra historia, nosotros pues no sé si somos estos, el control de base, pero somos Ultraman ¿no? Eh, no sé si Ultraman lo dirige alguien o no, o somos nosotros y este sería el primer bicho que sale que me lo he pasado todo antes, o sea que tengo grabado los tres últimos bichos los finales y el final del juego, pero bueno para poder hacer el vídeo pues hay que empezar a mostraros de que va, aquí está, supongo que ya no me costará tanto como cuando empecé y solo no hace falta casi ni usar las magias, sino nada más darle de hostia. Bueno, a lo mejor me, me, me tengo que cerrar la boca un poco, pero aquí está. Nada, me lo he cargado a la primera. Me lo he cargado a la primera, Ultraman, en sujetador. ¿Por qué digo en sujetador? Ahora veréis. Fijaros la imagen cuando se acerque ahora, luego. Ahí en el próximo muñeco Ultraman Bueno, estamos en una ciudad Vamos a pasar la intro Fijaros aquí Ultraman Parece que lleva sujetador Podría haber puesto un escudo En condiciones Veis, este es el bicho Otro de los bichos Que os decía que es un híbrido Que el virus ha puesto híbrido Y que Estoy jugando que no estoy para eh Que no tal Lo que pasa es que antes Para pasármelo He usado Vamos He tenido que luchar contra ellos 20 veces O sea, que no es broma Venga ¡pá! Finish him, lo he partido por la mitad Perfecto Vamos a ver el siguiente enemigo Este era Alien Baltan Ultraman Aquí estamos ya Tengo otro enemigo Que te este suena un poquito más peligroso Que al principio del juego me daba... Casi risa por la musiquita que traía y tal, pero una vez que lo he jugado, la verdad que es, es una auténtica pasada. Vamos a él. Otra vez le vemos aquí el sujetador este raro que tiene, es, que es desagradable. Y no lo he puesto ni en modo fácil ni en modo nada, porque está en japonés, yo no entiendo nada, pero que vamos, que... También os digo una cosa, estos bichos ahora me los estoy pasando un poquito rápido. Pero de verdad, antes que me he pegado, yo no sé si cada 20 minutos con cada uno, hasta que me lo he conseguido pasar. Y ahora de un tirón, casi de un tirón. ¿Veis? De un tirón me lo he cepillado, pero vuelvo a repetir, el juego es buenísimo. Los gráficos son de la época, pero son buenísimos. La música... Encaja perfectamente con el juego, cosa que a lo primero me pareció casi ridícula Vamos a por otro enemigo Ultraman Este de aquí, vamos a pasar para adelante, ya no me acuerdo cuál es Pero creo que en un desierto, no estoy seguro Mira, a ver, en un desierto, si es que me lo he pasado antes Y entonces pues ahora pues estoy aquí para que vean simplemente los enemigos Vamos, no estoy usando ni poderes especiales ni nada pero bueno, ahora sí lo voy a usar Porque este parece que me está dando un poco más de guerra Muerto Este está vivo, pero vamos a ver lo que le hace Fijaros, Ultraman Bien, aquí ya se complica un poco la cosa Es otro bicho de estos para, eh, con, con zarpa con ganchos de estos, tipo cangrejos Si no me equivoco, o el que abre los hocico Como en los aliens ah, no. Pues ni uno ni otro Bueno, aquí tenemos otro enemigo El dinosaurio Parece un diplodocus Pero le vamos a dar para el diplodocus De las narices, no lo voy a dejar ni respirar Porque antes me ha matado 50 millones de veces ¿Te duele? Pues toma, a ver esto Toma, o sacero Hombre, el juego después de pasarte los tres últimos enemigos, que se pasa peor, que, que, que, que vamos, que cortando hierba a 50 grados, pues, mmm, parecen fáciles, pero no lo son, aquí está otro. Pasamos la intro, vamos al grano, otra vez el sujetador, es que no lo quiero ver, Dios, que no le pega a, a un superhéroe, este es que abre la boca como un alien, ¿vale? Este armado si, si me cepilla ya Porque ya aumenta la dificultad Pero en unas cuantas partidas Me lo pasaría Así que os digo una cosa Este juego es buenísimo Y quizás antes de poner el final Creo que no lo he valorado Porque he hecho el final antes que el principio Yo le pondría Un 9 sobre 10 Yo me lo compraba si volviera a esa época Y creo que lo digo en el otro vídeo Yo me lo compraba para perder todo el tiempo posible, así de, podía decir, ya no juego más que es el nombre del canal, pues mira, parece que le estamos dando leña le hemos dado leña pues toma, pues vamos a por otro, aquí lo que venga hasta que llegue ya, si puede ser, al, al que al que tengo ya grabado de antes Bien, aquí está el de las pinzas Vamos a por él Ultraman Con sujetador Este se ríe, este está guapo porque se ríe Este ya empieza creo que a desaparecer O tal Va Aquí No, no desaparece, este todavía no Sí, sí, desaparece, ¿habéis visto? Tiene como algo que hace que desaparece Bueno, pues, ¿están muertos ya o no? Sí Vamos a otro Hasta luego A vosotros no, eh Al bicho A ver quién es este Ah, este es nuestro blog! Y aquí ya sí lo dejo ya, porque ya es eh, para que vean que este alien, el que veis en la pantallita, es nuestro clon. O sea, se clonan nosotros. O dos de la nariz. ¿Veis? O sea, para saber quién somos, pues cuando lo golpeamos... Cuando lo golpeamos, pues sale... se ve eh, que él está dentro del traje. Os digo que este, si no he jugado antes 10 partidas contra el mismo 10 por lo menos Hasta que me lo he conseguido matar Y fijaros que no estoy casi usando ni la magia Pero la voy a usar, a ver A ver qué pasa Es que me, me da gusto darle la hostia Y he fallado Toma Toma Me acabo de cargar a mí mismo ¡Pua! Toma luego, amigos, No a vosotros. Te digo de nuevo, al muñeco. Ultraman. Esto me suena de antes, pero no es el mismo. Es como una especie de pescado con patas de lagarto y, y coraza de, de escorpión. Es una cosa más rara. Toma, fijaros que movimientos tiene también, ¿eh? Pues me lo he pasado. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Ah! Este avión ya lo destruye. A ver si ya es el enemigo que he visto. A ver. Si es un enemigo muy largo, ya lo he visto. ¿Otra vez sujetado Sí, aquí es donde empezaba empezado antes pero ya esto no me lo voy a pasar otra vez ya os digo que lo voy a mezclar los dos vídeos vale así que este vamos a ver cómo nos lo cargamos eh, en el otro vídeo de acuerdo así que venga seguimos viendo Ultraman ese de los armamentos ya del ejército a ver este ya es difícil, ¿eh? A ver si puedo cogerlo Y tirarlo Que eso también le he notado antes que le hace daño A los bichos Pero me pega un empujón Y me manda al carajo Ah, oh, esto es muy difícil. A decir si lo consigo acabar. No es posible, no puedo hacerle nada. Parecía una, pan, una pan, pelea de tontos. Venga, toma, me lo he cargado. Ostras. Joder, me da hasta lástima. El animalito. El... Ultraman. Intento número 8. Soy leyenda. A ver si funciona la vacuna Dios, con este no puedo y Es que no le puede ganar ni parcialmente O sea, le, le pega y te está dando a él Dios aquí los trucos no valen. Bueno, no, trucos, no son trucos, son estrategias. Lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado. ¡Joder! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Ya, como haya más monstruos ya me, me, me, me compro un traje de Ultraman. Bueno, el juego le he dicho que conforme me lo he ido pasando es alucinante. O sea, la dificultad va creciendo poco a poco... Pero de pronto llega a este bicharraco que me he encontrado... ...y es que no había manera, oye... Y, ...y el juego tendrá más trucos... ...pero como no lo conozco... ...pues hay que hay otro... ...¿qué será esto? ¿Un barco flotando en el aire? ¿Qué pasa? Ya está ya, ¿pero qué está pasando? ¡Oh, oh! Una especie de bicho con cabeza de gato... ...yo solo digo una cosa... ...este juego... Yo me esperaba que iba a ser una mierda Con perdón Y resulta que está siendo chulísimo Ahí va una nave, dispara Contra un platillo volador Y sale un gato, es ¿eh? un gato Alguien me filas Alguien me fila, alguien me fía Alguien me fía Soy a nadie Ultraman Con sujetador Mira que se ríe pues de la paliza que nos está dando ¿De qué se va a reír? Nos está pegando una, un sabaneo de hostias Que no sabemos ni por dónde nos entra Que lo que están viendo son los enemigos más, más del final Entonces... Yo no le he hecho ah, Ahora lo he tirado Se protege Sabe protegerse ¡Yo! Aquí no duro yo ni... ni, ni ¡Vamos! si pues es que se ríe de mí Ya muerto. Ultraman. me lo he cargado pero recarga la energía otra vez y me ha matado bueno esto ya es demasiado un misil algo de un misil ¡Wow! ¡Pah! ¡Lo han hecho trizas! ¡Wow! ¡El juego está chulísimo! ¿Y qué pasa aquí? Viene una bola de energía, nos recupera... ¡Wow! Estoy pasando las letras porque los japoneses escriben muchas letras para explicar las cosas. Y yo no sé explicarlo, pero me suena a que hemos ganado. Me suena, ¿eh? Pues sí, parece que hemos ganado. La bola se va. o eso parece se desdobla en dos en un lado estamos nosotros y Ultraman se lleva la bola al espacio como Superman cuando empuja la cristonita al espacio ...a ver qué hace... ...pues aquí se ve... ...bueno, por lo menos está bien hecho... ...y las estrellas no atraviesan al muñeco... ...pero la pila cantidad de letra... ...la pila cantidad de letra que hay... ...y por qué Ultraman... ...Ultraman... ...confía en él... ...estará esperándote... ...hasta que haya otro ataque nuclear... ...y venga a salvarnos la vida... Ultraman Con sujetador Buenísimo Bueno, pues mira, aquí están los bichos que me he pasado Pues sí, me lo he pasado todo Este es el, el cangrejo Se ha puesto en el gol de Nase El dos de los actores Entonces, pues no voy a tener que que explicarlo, nada más Decir que el juego ha sido súper divertido No me lo esperaba Tampoco me esperaba pasármelo Aquí está el escorpión eh, Ha tenido una variedad de enemigos Dinosaurios pues Le tiramos la, la, el globo y explotaba Y le caía la piedra encima Y se quedaba atontado un poco Buenísimo Aquí tenemos esta especie de bicho Que se abría así como una, una flor de estas Que es carnívora y se cerraba de golpe, aquí hay otra especie de, de crustáceo o el hombre cangrejo este de, de, de Bob Esponja y aquí estábamos nosotros clonados, que es que os decía o sea, el juego ha sido una pasada, de verdad no lo vuelvo a jugar porque me he pegado un montón de horas ha sido impresionante, buenísimo así que esto es solo para que veáis, oh, este ya era de los malos me ha costado trabajo matarlo, está en el vídeo. A partir de aquí es donde he empezado a grabar. que ha salido este de aquí, que también me ha costado. Y creo que ya el último, por el número de partidas que me he perdido, pues sí, el, el Futon. Así que el juego merece la pena. Quien lo tenga es una joya. Yo, vamos, lo recomiendo, ¿eh? Y esto que no es el juego, sino que, que se está grabando ahí. Ah, el del que se vestía de conejo, ese también tenía tela. Así que bueno, pues nada. Espero que les haya gustado el vídeo. Aunque tiene un fallo que le falta a todos los personajes del principio, como me los voy cargando, desde que ellos me cargan a mí. Así que pueden mirar en la lista de reproducciones, que hay varios tipos de juegos. Y con esta nos vemos. Y aquí se ha acabado. Chao y hasta la próxima. Me lo he pasado. Toma.